Que no quedó, no, no, después de todo no hay ruina aquí, no hay nada aquí, solo es despertar, solo es despertar, solo por esto estoy si sí, no sé dónde salen los minutos que me quedan en estar, justo. De marionetas, de pantoletas Ay, iré al fin Molesto estoy, sin, sí. No sé cuánto valen Los minutos que me quedan en esta cruz De caca Guau, guau Wow.